Hola, bienvenidas. Hoy tenemos el placer de conversar y recibir a Pedro López Toribio y Alberto Peláez. Ambos son deportistas, activistas por los derechos animales. Tanto Alberto como Pedro han hecho un reto para demostrar lo óptimo que puede ser el rendimiento de un deportista vegano. El año pasado, Pedro hizo realidad hacer el Camino de Santiago non-stop. Esto, Pedro, significa sin dormir también. Y este año todavía han puesto el listón más alto. Han hecho una ruta transpirinaica del Mediterráneo al Cantábrico, también en, a todo gas, non-stop. Salisteis de Argersurmer sur mer y llegasteis hasta San Juan de la Cruz, o sea, del Mediterráneo al Cantábrico, 653 kilómetros y por el Pirineo. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, qué tal ha ido el reto? ¿Cómo, ¿Cómo os sentís? Bueno, pues muy contentos porque todo el cansancio y todas las, las penurias que hemos pasado se compensan con creces viendo que hemos conseguido el objetivo que es transmitir el mensaje que de, de respeto hacia los animales y esto unido al, al apoyo que hemos tenido, que nos ha sobrepasado de, tanto online, de la gente que ha seguido el blog, como de llamadas... En, contactos de Facebook, el, nuestro equipo que nos ha seguido, nos, nos tiene pues de momento en una nube. Cansados pero todavía eh, sin asimilar el, todo tantas emociones y, y tanto esfuerzo. ¿Y qué tal, Pedro? ¿Qué quisieras transmitir? ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy orgulloso de, de todo el equipo que hemos formado, de las seis personas que hemos conformado este equipo. ¿no? Eh, ha sido maravilloso compartir esta experiencia con, con ellos cinco y, y bueno, ha sido una, una lección eh, de todos ellos, de todos y cada uno. Cada uno de ellos ha sido fundamental. Eh, Rosa eh, ha sido una maestra cocinando, preparando unos platos exquisitos. La tarde-noche anterior a, a arrancar se pegó un parizón de, de un montón de horas cocinando, junto con Frank que también es un maestro cocinando. ...Marcos que ha sido comodín... ...de todo ¿no?... Eh, ...y Gonzalo con el tema periodístico... ...además nos ha apoyado con el francés... ...allí en, la, en los Pirineos franceses... ...que ha sido también un tema importante... ...y luego pues Alberto... ...una, una lección de, de casta... ...y de, y de echarle narices a, al tema cuando... ...cuando... Mmm, ...se acababan las energías... Eh, ...impresionante ¿no?... Eh, ...entonces pues, pues nada... Eh, ha sido ...ha sido un orgullo formar parte de, de este... ...de este proyecto ¿no? y, de, y de que tana, tanta gente también se haya, se haya implicado en ello. ¿no? Todas estas compañeras han formado parte del equipo de soporte... ...que os ha acompañado, ¿verdad? Que sin ellos no hubiera sido posible, dado pues que el Pirineo... pues quien, ...quien lo conozca, quien no, más o menos sabrá que es una zona... ...de una climatología y de una orografía muy accidentada... ¿Cómo lo habéis podido organizar todo? Un... Porque el sí, listón sí. es muy alto, la verdad es muy sorprendente. La verdad que cuando hemos empezado a pedalear, bueno, a pedalear los días previos, nos hemos dado cuenta que los preparativos para una ruta de estas características son, son inmensos porque tienes que tener en cuenta los cambios de temperatura, eh, las horas nocturnas, al no parar a dormir tener mucho cuidado con la alimentación, una alimentación eh, nutritiva pero a la vez de cosas apetitosas porque el estómago... Eh, ...durante esfuerzo se te suele cerrar... ...entonces, todo es unido por pues, lo, lo, lo, lo que ha dicho Pedro... ...tengo el orgullo de tener a mi madre... ...y a los dos ahí cocinando eh, delicioso... Eh, el, ...luego, el ánimo de la gente... ...tú muchas veces llegas derrotado porque has tenido un mal momento... ...has subido a un puerto, lo has pasado muy mal... ...y verle siempre dándolo todo, eh, animando... Eh, te, da un, ...te da un subidón que... ...piensas lo que llevas detrás dices mira, lo estoy haciendo por los animales... ...que son los protagonistas de, de este reto indiscutibles... ...por concienciar, por ayudar, por recaudar dinero... ...y luego encima tengo a tanta buena gente detrás... ...que dices al final lo mío es lo más fácil... ...o sea, es, es pedalear y, y el resto se están ocupando de todo lo demás... ...entonces te da ese empujón para que... ...para que tengas la motivación para, para afrontar algo... ...que si no yo creo que sería imposible, para mí... Realmente, pues hacer un esfuerzo como esto tiene que ser muy emocionante, pero también tiene que ser muy duro. Sí. Quizá hayáis vivido algún momento difícil que queráis transmitir. Sí, mucho. Bueno, ¿qué quieres? empezar sí. tú con los difíciles porque hay para reparar? Bueno, ha habido eh, ha en, habido en tantísimas horas, en las 43 que completó Alberto y en las que yo pude, pude llevar a cabo también, que fueron unas, pues, unas 25, 26, quizá, hasta que tuve que, que, que dejarlo. Eh, ...pues pasan muchas crisis ¿no?... Eh, remonta vuelves a encontrar sensaciones... Eh, ...como dice Alberto, la alimentación es muy importante... ...a veces estás cao, te sientes cao pero... ...comes, eh, toda la, la rica comida que nos, que nos prepararon... ...el café calentito, todo eh, estaban enmerados. ...cada vez que llegábamos arriba de un puerto... ...enseguida tenían nuestro café calentito... ...la sopa de miso, eh, todo eso pues te cargaba las pilas... ...volvía a remontar otra vez y, y nada, y bien... y ...quizá vale, el momento duro y emocionante... ...para mí en particular fue el momento en que... ...tuve que decidir eh, dejarlo ¿no?... ...porque no está, estaba entrando ya en, en, un, en un problema muy grave ¿no?... Eh, ...el sueño, yo creo que la noche cometí el error de no abrigarme demasiado... ...me fue un poco haciendo daño ahí a fuego lento quizás... Y, ...y ya el último puerto que... ...bueno, el penúltimo puerto que bajé ya me... ...tuve una crisis muy grande, ¿no?... ...mucho frío, me, Rosa empezó a echarme eh, ropa encima... ...no, no, encontraba, no encontraba sensaciones, no, me forcé en comer un poquito... ...subí al siguiente puerto, las pen, eh, ...pero ya la bajada vi que me desenchufaba... ...como que me desconectaba, que el sueño me podía... ...y bueno, Alberto llevaba un ritmo superior al mío y, y, y vi que lo iba a hundir a él... ...que como si yo me empeñara en seguir, ¿no?... ...él llevaba mejor ritmo en, desde el primer puerto para arriba... ...ya me tenía que esperar arriba siempre cinco o diez minutos... ...y ya estábamos a pie del Turmalet que es un monstruo ya, ¿no?... ...que daba el obisque detrás... ...y tenía, había que pensar en, en, el, en el proyecto, ¿no?... ...él tenía que llegar y si yo me empeñaba en seguir, pues a él lo, lo, iba, lo iba a hundir también, ¿no?... ...entonces hubo, hubo que tomar la decisión muy, muy dura, ¿no?... ¿Y cuántas horas habéis estado sin dormir? Creo que contamos 56 o 60 porque tuvimos también la noche previa tuvimos un problema porque tuvimos que posponer la salida por la climatología y dormimos muy lejos del punto de salida. Entonces esa noche dormimos muy poco, madrugamos mucho y luego también la llegada a San Juan de Luz pues también llegamos a una hora muy mala, no teníamos para el alojamiento, y bueno, pues durante el reto fueron las 43 horas del reto, más las previas y las posteriores, las 60 horas más o menos. ¿Y tenéis constancia que hayáis registrado algún récord como el vuestro? Porque quizá habéis batido un nuevo récord. Yo la verdad que eh, al venir ultima, los últimos años un poco más de las ultras de montaña, ahí sí que tengo historial y lo conozco todo, pero aquí es el, esto se me pierde un poco supongo que sí, porque hay muchos locos por ahí que hacen cosas de estas, pero en concreto esta ruta transparinaica no quizá lo Quizá vale la pena averiguarlo. Sí, sí, lo estamos pensando, pero... En, principio, no, no, en todas las crónicas y todo lo que he buceado en el tema, no, no, le, no tengo constancia, que no quiere decir que no, que no exista, ¿no? Y quizá hay gente que la haya hecho y no le haya dado repercusión o, o mediáticamente o, de, o por Internet, pero yo desde luego todo lo que he buceado no, no lo he visto y desde luego lo que ha hecho Alberto no... Lo investigaremos, no. lo investigaremos si sí, va, sí, bueno, realmente pero... vaya, valga la pena averiguarlo, sí, sí, ¿no? sí, porque sí. Es, es bastante asombroso. Además, en, en vuestro caso, vosotros no lo hacéis ni por lograr la fama, ni una medalla, ni para subiros al podio. Vosotros lo hacéis para conseguir un mundo más justo para los animales. ¿Cómo vivís estas sensaciones en el momento? ...en que uno está sudando... ...pues eh, eso es el, es el motor... O sea, ...cuando estás mal, que ves que no puedes más... ...y que te piensas en retirarte... ...pues piensas en todo lo que tienes detrás... ...y, y dices mira... ...solamente con que, con, con que consigas inspirar eh, a una persona... ...para que deje de colaborar en el maltrato sistemático... ...de los animales... ...todo esto tiene sentido... ...entonces eso es lo que te da el motor para, para, para, para empujar... ...y para pasar las crisis... Para, es decir, mi sufrimiento es, primero es pasajero, yo sé que aunque lo pase muy mal en un puerto me va a bajar, voy a en a mi casa, voy a vivir muy bien y luego es voluntario, yo he hacer esto, eh, los animales no. Además, ¿qué ventajas puede tener para un deportista y más para un deportista de vuestro nivel seguir una alimentación vegana? Porque seguramente muchas veces hayamos escuchado, me gustaría ser vegetariano o vegano, pero... ...por mi rendimiento deportivo no puedo dejar la carne... ...¿qué, qué os gustaría rebatir al, al respecto? Bueno, si quieres empezar... Yo personalmente tenía to esos prejuicios que tú has eh, enumerado... ...los pues, tenía, los tenía porque... ...es así, nos han mal informado... ...y yo tomé la decisión de no volver a ser el causante ...de la muerte de ningún animal... ...aunque mi rendimiento físico no fuese el mismo... ...me daba igual... ...pero la sorpresa fue que... Eh, ...fue todo lo contrario, o sea... Eh, empecé a tener recuperaciones más, más rápidas, eh, un peso de competición más fácil de, de alcanzar, digestiones más, más sencillas, eh, energía más sostenida, eh, mi masa muscular era la misma con menos materia grasa. Entonces digo, a ver, eh, ¿por qué nadie me dijo antes que esto era posible, que tenía como una venda en los ojos, que me estaba privando de tomar una decisión que para mí ha sido vital? Entonces fue pues cuando yo personalmente, y bueno Pedro tiene la misma motivación, tomamos la decisión de decir pues vamos al menos a intentar transmitir que, que, que es que nos están engañando, que es que se puede estar igual de sano, igual de fuerte, igual de bien, haciendo una vida o sea, llevando una vida de, de total respeto hacia los animales y hacia el medio ambiente y las personas. Entonces eh, eso es lo que queremos transmitir, que, que es, es fácil, es sano, es barato, es delicioso, ...y encima vas a vivir acorde a tus principios morales... ...no vas a hacer daño a nadie necesariamente... ...porque la gente de entrada, la mayoría de la gente no, no, no, es, no es mala... Es, ...es desinformación que tenemos de lo que hay detrás de nuestros actos... ...entonces yo lo que siempre le digo a otro mundo mundo... ...informaros, el buscar más allá de, de lo que te enseñan en, las, en la tele... ...o las empresas que te venden esos productos... Enfórmate de lo que hay detrás... ...que es muy duro y es muy difícil de ver... ...y toma tus propias decisiones... ...que van a ser otras". -"Nosotros estuvimos también en ese lado del río... ...nosotros no, nunca olvidamos que estuvimos ahí... ...que fuimos ignorantes en este sentido... ...y, y como dice Alberto, la gente no, no tiene maldad... ...y mucha gente tiene esa empatía hacia los animales... ...pero sigue con esos paradigmas, con esos mitos... ...de que necesitamos comer productos animales... ...para no enfermar, para no morir... ...y sin ser plenamente conscientes de, de todo el daño... ...que provocamos con esa simple decisión... ...que además eh, nos redunda en nuestro beneficio... después ¿no? cuando entregas ese cariño, esa empatía, esa compasión hacia, hacia ellos, pues también tu cuerpo te lo, te lo devuelve, ¿no? como decía Alberto. Yo también he encontrado una linealidad en mi, en mi energía a la hora de, de practicar deporte y un montón de beneficios que lo único que me arrepiento, como siempre decimos, es de no haber cambiado antes, ¿no? es, es lo que queda. Y en esta ruta, cruzando los Pirineos, seguro que os habéis cruzado con muchos animales. Wow, muchísimos, y encima... Lo bueno de pedalear durante la noche es que los animales, cuando no hay gente que los moleste, salen más a la, a la naturaleza. Entonces, en los Pirineos hemos visto jabalís con las crías, hemos visto ciervos, hemos visto zorros, hemos visto sapos en la carretera, muchísimos, que tenemos que parar a apartarlos para que no los pisase el coche de la furgoneta detrás. Y mira, ha sido curioso también que una casualidad, que ya casi llegando a, al destino, a 40 kilómetros, nos hemos encontrado un gatito, eh, un cachorro, eh, abandonado, muerto de frío, en la cuneta, y justo pues hemos parado y lo hemos recogido. Y la casualidad es que a los seis kilómetros de ese punto, nos ha venido la sorpresa del viaje, que nos habían ido a, a recibir unos eh, compañeros. Eh, ha habido Víctor, eh, Miguel Ángel, Marco, eh, Davinia, Sonia, Ángela, nos han llevado, aparte de la super sorpresa y del subidón de, de, de, de energía que te den el último apoyo, pues eh, el gato lo han adoptado, o sea, lo han acogido y encima ha sido final feliz. De, nos han mandado ayer un mensaje que ya tiene una familia y que el gato está adoptado. Entonces, al final decimos, mira, ya solamente por eso ha merecido la pena organizar todo el tinglado para la casualidad de cruzar con, con este pobre gatito y, y, que, y que tenga una familia. Porque vosotros tenéis muchos seguidores en las redes sociales, ¿Cómo os puede apoyar la gente y cómo pueden pedalear con vosotros? Pues mira, esto eh, fue una idea que fue relámpago unos pocos días antes de, de arrancar, de coger viaje nosotros. Eh, Alberto se le ocurrió eh, decir, oye, podríamos eh, hacer que la gente se implique más, que se sienta partícipe 100% del, del proyecto, entonces podemos... Eh, ...hacer que compren solidariamente kilómetros... ...que los, destina, los pensamos en destinarlo... ...a los cuatro santuarios más jóvenes de, de España... ¿no? ...que son los, los que tienen... ...por tema de infraestructura y tal... ...más necesidades para levantar... ¿no? ...para levantar un poco el vuelo... ...que han sido Bacaloura, Mino... Eh, ...el Santuario La Pepa... ...y el Santuario La Candela... Eh. ...entonces eh, pues nada, eh, con la ayuda de nuestra querida amiga Irina... ...que es una, una crack en todo este tema ¿no? ...nos montó un blog fantástico, en 36 horas lo tenía ya totalmente montado... ...y a partir de ahí arrancó la gente a comprar kilómetros como, como loca ¿no? y, ...y nos ha superado muchísimo las previsiones... ...hemos sentido que, que, que ellos han, han estado en comunión con nosotros ¿no? en, todo, ...en todo esto, nos, nos han orgullecido mucho y, y bueno pues... Sí, a mí me gustaría eh, apuntar que ha sido una, una sorpresa, una grata sorpresa... ...sobre todo cuando a mitad de reto más o menos... ...ya nos iban comentando los mensajes por las redes... ...que he tenido un seguimiento que yo no me lo esperaba... ...y bueno, pues aparte de Irina que ha colaborado... ...que nos ha hecho el blog y nos ha dado una vida impresionante... Eh, ...Sahar, también eh, mi novia que ha estado difundiéndolo... ...por todas las redes, hablando con todo el mundo... ...me han llegado mensajes de ella he podido hablar con ella... ...y bueno, la gente volcadísima, unos mensajes preciosos... ...que bueno, yo luego cuando he llegado el reto he llorando media hora leyéndolo, digo, dejar ya de enviar estas cosas porque eh, no nos esperábamos ni, la, ni las mejores previsiones que la gente estuviese tan volcada con, con el seguimiento, porque teníamos una baliza por la cual podías ver en, en online en qué punto estábamos en cada, eh, al mismo en directo, entonces la gente se ha volcado mucho, nos ha apoyado la causa, ha habido muchas donaciones, o sea, hay, eso ha sido también, yo, llegó un momento que... La alternativa de la retirada directamente la eliminé de mi cabeza y no existía. Entonces dije, tengo que llegar, sí, eh, sí, la única duda es si es a una hora o sea a otra, pero con todo lo que tenemos detrás, eh, toda la gente empujando, no existe la alternativa. En de... el momento que Pedro tuvo que bajarse, digo, mira, para que se haya tenido que bajar Pedro con la cabeza que tiene eh, habituada al sufrimiento y tan dura, la me ha dejado en mí la papeleta y voy a hacerlo por él, por el, por, por el equipo, por toda la gente que nos apoya y, y, y por los animales. Entonces la, la, la acción retirada ya quedó descartada y no nos queda más remedio que llegar. Y os han seguido también de algunos medios de comunicación. Sí, también, bueno, es que encima es que tenemos un equipo profesional. Llevamos a Gonzalo, que es periodista, activista y pues nos ha movido el, el, todo el tema en, tanto en las Islas Canarias, donde yo resido, como en Cantabria, como en, en la zona de Murcia. Entonces pues, ha habido un seguimiento y te digo que estamos abrumados, de, pensamos hacerlo en plan un poco familiar, nosotros y con cuatro amigos y, y nos ha desbordado y, y encantadísimos porque es lo que queremos, porque que llegue el mensaje, o sea, no porque queramos que se cuente nuestra historia, queremos que, se, que llegue el mensaje de que se puede estar... Se, puede, no, se está mejor sin hacer daño a los animales. Porque tú, Alberto, eres de Santander, pero vives en Lanzarote. Por lo tanto, entiendo que entrenas en Lanzarote sí. y te has ido a los Pirineos. Sí. Soy de Torlavega, solo lo voy a dejar claro, que no soy Santander. Perdón, es, perdón. Es, no no digo por ti, sino no se los de Torlavega. <risa> soy cantable de Torlavega. Y vivo en Lanzarote sí, ten, ahí tiene razón, entrenar en Lanzarote es muy diferente a entrenar a los Pirineos, pero bueno, hay que adaptarse y no tengo tantas subidas, tengo más viento y haciendo horas de fondo con viento pues ha sido la manera de simularlo un poco el, el reto este. Y antes de llegar a Barcelona, ¿dónde habéis estado? ...pues nada, hicimos una, una visita que teníamos ya muy, muy deseada, muy ansiada... ...a, a, Santuario, a Santuario Gaya, ¿no? eh, ya mucho tiempo... Eh... Eh, ...con ellos nos han estado siempre apoyando... ...aparte de otros santuarios como Winsor también... ...por supuesto los cuatro santuarios eh, que son partícipes de, del proyecto... ...pero Gaya siempre ha estado incondicionalmente apoyándonos... ¿no? Y, ...y era una, una visita muy, muy deseada... Eh, ...ha sido un placer encontrarnos con Isma, con Coque... ...con Mari Carmen, Celia... ...y por supuesto con todos los peques allí... ...que, que tantas ganas teníamos de, de compartir... ...la tarde que compartimos ayer... Eh, ...fantástica ¿no?... Eh, eh, Siendo, siendo pasando esos, esos momentos tan entrañables con ellos y conociendo de más, más de cerca sus historias y Monchu también, el chaval que está allí colaborando, el resto de voluntarios, pues bueno, ha sido, han sido una hora muy, muy especiales para nosotros. Y ya finalmente preguntaros, porque en sociedades como la nuestra, no todo el mundo entiende por qué luchamos por los derechos animales. ¿Habéis encontrado algún tipo de rechazo en algún momento, pues alguna situación desagradable al respecto? Mira, yo, no, no va con, exactamente en ese sentido que le quería dar, yo creo, pero fue muy, muy gráfico. Ha sido antes de ir al santuario Gaya, de, de, de, de camino nos hemos parado en una sobrinera, hemos parado a tomar un café y justo ha aparcado un, un camión de cerdos que van al matadero. Pues hemos estado, les hemos dado agua, eh, les hemos mirado la, a los ojos, y ya hemos visto la mirada de tristeza, lo horrible que ha sido, y ahí es cuando piensas, ¿por qué hacemos esto si podemos, eh, tenemos otra opción? Tenemos otra opción muy sencilla, muy fácil, muy saludable. Porque este mensaje, que es tan, tan fácil, tan sencillo, no llega a todo el mundo? Eh, bueno, pues nos hemos roto, nos hemos hecho polvo, y luego hemos llegado a Santorio Galle, hemos visto cerdos libres, jugando, con nombre todos, con sus personalidades, con sus inquietudes, eh, las vacas, la vaca, las cabras, y, y, y hemos visto por lo que queremos luchar y en contra de lo que luchamos, entonces eh, ha sido muy gráfico las dos opciones que, que tenemos, que son radicalmente opuestas. Y lo que tú dices que yo creo que es por donde van los mensajes de rechazo. Yo, yo creo que al principio la gente siempre tiene miedo al cambio y, y hay costumbres muy arraigadas y hay gente que ...que se siente como atacada... ...pero bueno, nuestro mensaje siempre es... ...siempre decimos lo mismo... ...hemos estado al otro lado nosotros... ...hemos comido carne, hemos llevado piel... ...hemos hecho cosas que nos arrepentimos... ...no éramos malos entonces... ...no somos buenos ahora... ...era falta de información, entonces... ...yo lo que siempre le digo a todo el mundo... ...que es que nos, estamos con una venda... a ...los ojos que nos han puesto... ...vamos a quitárnosla y a pensar por nosotros mismos... ...y si fuese así, yo estoy seguro de que... El, la balanza se, de, se decantaría para el lado de la, de la compasión, hacia, hacia todos. Pedro, Alberto, es fascinante escuchar lo que decís, es, es sorprendente. Muchísimas felicidades y adelante con los nuevos retos. Gracias por acompañarnos siempre, por estar siempre pendientes desde años anteriores con Alberto, conmigo el año pasado y ahora, a Televisión Animalista, que, que siempre está incondicionalmente a nuestro lado. Es, es un auténtico orgullo, te digo, es un privilegio estar aquí, la labor que hacéis de difusión que es, que es clave y te digo, un, un, un orgullo y un placer. Muchísimas gracias. Gracias.